...inventaron una operación que se llama falsa bandera... ...en términos diplomáticos, eh, que significa que... ...quieren hacer aparecer a un país como agresor... ...cuando los agresores son los que cometieron la operación en realidad. Esto ha pasado muchas veces en la historia... ...en Venezuela quisieron hacerla. Nosotros creo que probamos... quiénes fueron los agresores contra Venezuela... ...y eh, además probamos que ahí... La, el interés real es en crear un conflicto que eh, lleve a amenazar la paz de la región. Sobre todo que se oculta en toda esta discusión el masivo robo que se cometió contra el pueblo venezolano por más de 30 mil millones de dólares. Y ahora los que se robaron ese dinero quieren, hacer, quieren aparecer como salvadores. Voy a en inglés porque es importante que hay algunas personas people de aquí. So, For, for us today, it's a very important day because we came uh, to the Security Council to tell to the world that there has been a massive theft and plunder against the Venezuelan people. And this theft and plunder has been hidden by the same uh, actors that are portraying themselves as saviors of Venezuela. I mean, it's ridiculous that some countries come here and they speak about them, their concern for the Venezuelan people and at the same time, simultaneously, they are thieving, pillaging and ransacking our uh, reserves and bank accounts around the world. It's ridiculous, for example, that the Bank of England, which took $1.2 billion in gold from us with no explanation. Now they say that uh, they are an independent organization. One, they have written to us saying that they are complying with the US sanctions, the United States of America sanctions, meaning that the Bank of England is not an independent organization. It's basically an extension of the US power. It's an extension of the American power in the world, meaning that the uh, so-called sanctity of the contracts that uh, people believe institutions like the Bank of, in Bank of England, meaning what they call Independence is an illusion of independence. Bank of England is no independence at all. They are thieving our gold. But more than that, the representatives of the British government come here and say, no, no, we have nothing to do with the Bank of England, and we are concerned about the welfare of the Venezuelan people. Can you believe so? I mean, really, they are weaponizing banks against uh, our people. They are weaponizing humanitarian aid uh, with an ideology messianic ideology racist ideology of uh, they themselves thinking that they can save our people instead of our own people but they then uh, besides that they come with the threat of use of force is open and well known that President Trump has said that he has all options on the table meaning the use of military force and it's also well known that the Marco Rubio the head the political head of this operation has threatened the life of President Maduro acting like a gangster and is open and public now that's why we came to denounce this today that from the Colombian territory they are openly saying I can give you the details and the videos and all the public releases press releases that they are uh, arming a what so-called Venezuelan Liberation Army to penetrate into Venezuelan territory with supposedly deserters. They are saying that right now there are thousands of Venezuelan deserters, uh, and it's absolutely not true. They are inflating those figures because they are fabricating their own Contra army. Exactly the same like they did in Nicaragua during the 80s. This is a very serious and grave uh, denunciation. So I want you, please, to take into consideration. not my word check it for yourself. They are planning a clandestine operation against Venezuela right now at the same time they are talking about humanitarian efforts and at the same time they are stealing our money. This is something outrageous indeed. Ambassador, it's Pamela Fall from CBS News. What does the Maduro government plan to do when Juan Guaido returns to Venezuela? And to what do you explain the lack of support for the Russian draft in support of Venezuela? Thank you. Yeah, look, the uh, the the second one is easy. The lack of support for uh, the Russian draft is due to the a present current architecture of the Security Council. The European countries they join together in a colonial framework acting again along with the United States Germany France Belgium Poland and uh, the UK along with the United States they have a Circumstantial majority. That's not a permanent uh, makeup of the Security Council. Two years ago, the vote would have been different. In the future, we don't know. But right now, they have the power to do so. So, my, my point is don't think that they represent the community, the international community, but they represent the Security Council at this point in time. The international community, by the way, is not the coalition made up by the United States that is pretending to substitute the actual international community, which is 193 countries all together in the General Assembly here at the United Nations and not the 15 countries that they think they can rule the world because they are powerful enough for that. A esta hora hacemos un enlace con nuestra corresponsal Karina Cartagena para ampliar los detalles de la reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Karina, te escuchamos. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Terminó hace pocos minutos, desarrolló con el Consejo de Seguridad, en la cual votó dos textos, dos proyectos de resolución con dos objetivos diferentes. El, la primera resolución presentada por los Estados Unidos en su ofensiva contra Venezuela, acá en las Naciones Unidas, y que llama a presionar para entrar la ayuda humanitaria extranjera y realizar... A ...elecciones anticipadas. Este proyecto de resolución fue eh, rechazado, se obtuvieron nueve votos a favor, tres abstenciones y tres en contra, y no fue aprobada de Rusia... El Consejo de Seguridad usó su poder de veto. El segundo proyecto de resolución fue presentado por Rusia, el cual pide respaldar la soberanía de Venezuela, aboga por una salida política inertada en el marco del mecanismo de Montevideo. Antes de la votación del proyecto de resolución de los Estados Unidos, el favor de Rusia ante las Naciones Unidas pidió la palabra. Interrumpimos a Karina Cartagena para escuchar nuevamente al embajador Samuel Moncada. Adelante. Por, por uh, corrupción. ¿Usted sabe dónde está ahora? No sé dónde está ahora, pero yo espero que llegue a la justicia, porque creo que cualquier persona que roba de su país tiene que enfrentar, enfrentar la justicia. La, just la corrupción es la corrupción sin apellido. El presidente del Parlamento Europeo estaba en, en una reunión con el secretario general, secretario general Guterres y él dijo que Venezuela tiene que renunciar, tiene que salir. Es el presidente. Entonces, ¿cuál es? Quizás, espero que me pueda escuchar. Mi mensaje es ¿Qué tiene, que ver? ¿Qué tiene que ver con Venezuela? El presidente de la Unión Europea. El poder en Venezuela tiene que ver con la soberanía venezolana y el pueblo venezolano. Esa es una actuación coloni col col colonialista. Quieren recolonizar América Latina. Dicen también que se iban atrás de Nicaragua. Bolivia, Surinam, ¿qué tiene que ver ese hombre con nuestra constitución, con nuestra legitimidad? La le legitimidad de nuestro gobierno tiene que ver con... Es dado por el pueblo de Venezuela. Él no entiende eso. Puede gobernar en Italia, en Europa, pero no en Venezuela, ¿Usted podría decir cuándo se van a liberar los cinco norteamericanos? Hay muchos norteamericanos detenidos en nuestro país, por muchas razones. Dame los nombres. Yo no sé exactamente cuáles son... Yo no guarantee puedo garantizar nada. And Las instituciones venezolanas eh, garantizan el bienestar de no todos los presos, no solamente norteamericanos, no solamente the italianos, American todos consular, los presos. Estoy seguro right que los representantes consulares come, so de Estados Unidos tienen so el derecho past, so de so visitar so a la gente, Maduro, como han hecho en el pasado. No, no soy protegido. yo ni Maduro, Absolutely. hay instituciones are, en no Venezuela because que Maduro. trabajan en It's eso. Porque tenemos Thank instituciones que protegen los, re, a los... Era la rueda de prensa ofrecida por el embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, donde rechazaba el doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Volvemos a escuchar. Ah, a, a presidente Maduro, esto fue un show, creo que a veces... I mean, we believe that that, uh, a, a veces cometemos un autogol, pensamos que el periodista estaba en buena fe y eh, iba a hacer eh, una entrevista, eh, pero en medio de la entrevista, eh, entrevista él empezó y, a insultar, to se tornó agresi agresivo comenzó a, a llamar al presidente Maduro a, a asesino, tirano. Entonces, sin un mínimo de respeto y cortesía, lo hizo de propósito. Insultó al presidente Maduro porque él quería ser excusa, como ha he hecho en otros casos. Pero nunca fue, nunca fue detenido. Y cuando llegó a Miami, que tuve el apoyo del vicepresidente Vice Mike Pence, y al senador Marco Rubio significando que estaba en un juego tratando de... Es cuando los periodistas tratan de convertirse a sí mismos en la noticia es muy malo. En este episodio parecía... Maduro, llama al presidente Maduro parece como presidente Trump nunca detuvimos lo que hicieron fue cortar la entrevista en el medio y por favor salen y vuelven a su país porque vinieron a provocar un incidente y no para hacer una entrevista Nada más importante que eso. Esto no lo sé. No sé si se confiscó su equipo. Sus returned. equipos fueron the the de, devu hands. devueltos. Tienen ese equipo con ellos. No estamos en el negocio de robar cámaras de periodistas. Palabras del embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, en rechazo al doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Allí el